This <laughs> is so weird. Hey guys. Aquí, como es la combinación del, del S-Bahn con buses, eh, hay un carril por cada línea de bus que te pueda servir. Eficiencia alemana, vos, compadre. Por recomendación de la, del Fito y la Mili, me vine a dar una vuelta a Potsdam, ya que está cerca, está muy cerca de Berlín, hace unos 40 minutos en la S-Bahn. Esta ciudad eh, es. La capital de Brandenburg. Ese edificio que tengo allá atrás, Municipalidad de Posta. Hay una universidad acá también, entonces es como una, una ciudad universitaria y muy residencial. Y el atractivo más interesante de esta ciudad son los palacios. Calle es de esa güey? Voy dejando atrás la Puerta de Brandenburgo. ahora voy camino al Parque de San Susi. Estoy como maravillado del paso lento que tiene Berlín, las ciudades colindantes. El silencio del, del alemán es muy, pero muy relajante. Está bien bonito el jardincito, te diré. ¿eh? Ahora voy a buscar un lugar para ir a almorzar y ojalá poder cargar la pila porque está que anda así como el concho. Por lo demás, este es el parque de San Susi. Uf, estoy cansado, caminado. De Berlín, hace unos 40 minutos en la S-Bahn, y esta ciudad es la capital de Brandenburg. Que voy a tener que investigar por qué era la capital de Brandenburg, o si sea, era un país en algún momento.